Eh, bueno, eh, sinceramente no veo por qué he estado defendiendo, eh, he estado defendiendo lo, lo contrario, ¿no? Porque eh, la validez de, de, de una historia eh, en el sentido de que reproduce eh, la verdad del, del pasado eh, eh, es, eh, es, digamos, más, es más coherente con, con una historia global que como que con la historia parcial eh, fragmentada eh, que, que estamos de, practicando desde prácticamente el origen de, de nuestra disciplina. Es decir, que nuestra, eh, que nuestra profesión eh, tendrá ma mayor credibilidad si es capaz de ofrecer en sus investigaciones, en los resultados de sus investigaciones, una, una imagen global de, de, de ese pasado. O sea, global y, y validez es que van juntos. ¿no? Lo sorprendente es que hasta ahora no haya, no, haya, no haya sido así, o sea que las implicaciones de la fragmentación van por, esa, por ese camino, es decir, cómo, cómo podemos validar como, un conocimiento, como conocimiento verdadero algo que... que que, que, que explicamos de una manera eh, fragmentaria esa es la, la, gran, la gran pregunta de, de, desde el punto de vista de la epistemología para el historiador del siglo XXI Gracias doctor, continúo ¿lo global también refiere al objeto de estudio más abarcativo más amplio? Oh, bueno, yo he explicado que eh, lo global a, a afecta al objeto de estudio por dos vías, ¿no? Eh, por una vía, por la vía del, del ámbito del, del, eh, espacial, del objeto que, que, que investigamos, y por el otro, eh, y por otra vía, por la vía de de, de que antes llamábamos de historia total, de ofrecer eh, una idea de conjunto donde entren todos los aspectos, no solo uno de ese pasado que queremos que queremos estudiar, ¿no? por lo tanto en ese sentido es, me parece claro, ¿no? lo que, lo que estamos de, defendiendo, ¿no? es decir, lo global es eh, se acerca más al pasado que queremos reconstruir que la, la, la historia parcial porque si hablamos de historia global podemos hablar de historia parcial que es la que venimos practicando hasta ahora en mayor o menor eh, medida a veces de una manera muy despreocupada porque si uno solamente hace una historia desde el punto de vista económico y llega a una serie de conclusiones pues es que no se pregunta cómo los factores de mentalidad o, o políticos o de relación con el territorio eh, pueden tener en sus conclusiones como historiador de la economía. Bueno, algunos lo hacen no y es lo que debe hacerse, pero por ahí es por donde hay que avanzar, tener en cuenta todos estos factores para, para, para ser eficaces en, en en el objetivo que nos planteamos, ¿no? Es decir, eh, el pasado histórico no se puede entender solo por la economía, o solo por la mentalidad, o solo por la política, claro, o solo por lo por, por la, a través de, de, del medio natural o cualquier a cualquier otro enfoque parcial que nos, que nos imaginemos. Hay que combinar todos esos factores, no todos en todos los casos, pero sí en cada caso concreto hay que ver qué tipo de combinación de temas y de enfoques puede ser más válido para, para sacar unas conclusiones de tipo global que merezcan la pena y que no sea una construcción puramente teórica, sino aproximaciones de tipo global que tengan una consistencia empírica, que es de lo que se trata. ¿no? Gracias. Sergio Naime pregunta que si el conocimiento histórico está en crisis. Bueno, el conocimiento histórico eh, y la crisis de la historia, pues, se habló de eso, yo que sé, principalmente en las décadas finales del siglo pasado, ¿no? Pienso que ya en el siglo XXI lo que tenemos encima de la mesa son propuestas eh, distintas. Ya, como sabéis, no se habla de la crisis, se habla de, de, de que, por ejemplo, del retorno al positivismo, bueno, no se habla tanto como que se practica. O en su momento incluso de la propuesta eh, posmoderna, sobre todo en el ámbito académico anglosajón y zonas eh, de, de influencia. Nosotros hemos hecho desde Historia de Debate una propuesta de nuevo paradigma historiográfico, etcétera. Estamos más bien eh, en una fase de, de debate de, de, de cómo debe eh, formularse eh, nuestra profesión en el siglo XXI. Hemos dejado décadas atrás eh, la crisis de la historia. Ahora estamos más bien viendo que, cual, cual, o cuáles son los paradigmas eh, que deben imperar para, para, para el ejercicio de nuestra profesión eh, en este siglo. Conclusión, que lo de la crisis de la historia pues, es pues, de la que se hablaba hace varias décadas, se ha quedado muy atrás, no refleja el momento que está viviendo, ni, ni no solamente eh, nuestra disciplina, sino también el mundo, porque en el mundo eh, ya eso que se habló del final de la historia, de la crisis, después de la caída del muro de Berlín, ya ha quedado también eh, muy atrás, décadas atrás, porque ahora lo que, se lo, que, lo, que, lo que se debate a veces de una manera muy cruda es qué tipo de mundo queremos para este siglo, o dicho de otra manera, qué tipo de globalización queremos eh, para este siglo. Por lo tanto, el historiador debe, para, para definir su oficio, pero de, debe tener un pie en la realidad actual, no, no tanto en la realidad pasada. Cuando se hace historiografía, se encadena las diferentes tendencias, paradigmas, anteriores en función del contexto de cada momento, contexto social, político, económico. Pues bien, hoy el contexto ha cambiado tremendamente en el, en, el salto, en el tránsito del siglo XX y al siglo XXI y estamos en una fase de construcción con propuestas bastante diferentes, incluso antagónicas, tanto en el plano de la historia inmediata como en el plano historiográfico bien hoy en día ya es residual eso del posmodernismo aplicado a la historiografía pero no, lo que nos proponían eh, los más radicales era volver a la a la literatura después por otro lado eh, se avanzó en, eh, y aún se avanza más en la práctica que en la teoría en volver a Bonranque y al y al positivismo no no estamos viviendo en este momento, eh, importantes, eh, eh, están importantes debates para ver mm, cómo va a ser la historia inmediata y la historia que se escribe, porque ambas cuestiones están bastante relacionadas. Estamos en la fase digamos de propuesta, ya no eh, eh, en aquella fase original de, de, de decir, bueno, a, a, los lo, Anales, el marxismo, bueno, estaban crisis... Eh, bueno, ya pasó. Ahora más bien lo que hay que ver es que cómo podemos eh, extraer de las enseñanzas de los nuevos historiadores del siglo pasado para definir el, el, el, el, lo que debe ser el historiador en el siglo XXI. En Historia de bate lo estamos haciendo porque tampoco somos parciales de hacer tabla rasa del partado, del pasado historiográfico y menos todavía de lo que se llamó la revolución historiográfica del siglo XX, pero ha quedado como todas las revoluciones del siglo XX atrás, estamos ya en el siglo XXI y aunque a veces no lo sabemos ver, pero tampoco porque, nos, porque no, lo, no nos fijamos demasiado porque no estamos demasiado atentos a la actualidad, porque en definitiva eh, eh, Mar Bloch en introducción a la historia decía una vez que que, que, que el historiador se parece en, en más a, a, a, su, a su tiempo que a sus padres, ¿no? es decir, eh, con, con esa sensibilidad que la escuela de análisis, sobre todo sus fundadores, tenían para captar la, la relación del presente que ellos vivían eh, y, y la nueva historia que quería construir. Ahora tenemos otro presente y, una, y otra nueva, nueva historia, en fin, que estamos construyendo y no debemos, digamos, eludir esa responsabilidad eh, eh, pues, discutiendo como si estuviéramos 30, 40 o 50 años. Eh, atrás, Con lo cual lo quiere decir que esas discusiones históricas, historiográficas del siglo pasado no, no hubieran sido importantes porque lo fueron y además que no podemos hacer historiografía actual si no dominamos y, y juiciamos de una manera crítica y autocrítica lo que fue la historiografía pasada, la historiografía del siglo XX. Excelentes reflexiones, doctor. Y seguramente satisfacción para las personas que lo están escuchando. Gloria Carreño comenta que las fuentes de información son clave en el aspecto de la visión global de la historia. Es importante ir de las fuentes muy locales como archivos institucionales, archivos particulares, de empresas personales, de familias, que van de lo local a lo internacional. Y pregunta, ¿qué piensa usted de la relevancia de preocuparse por la eh, por la guarda de archivos, por su organización y posteriormente por digitalizarlos. ¿Qué piensa usted? Pues, pues claro que sí, vamos a ver. Eh, una manera, dije en la conferencia, dije que las fuentes eh, fragmentan la, la historia porque se refieren a, a un ámbito pues eso, parcial, de, de, reflejan un aspecto parcial del pasado histórico. Pero una manera, digamos, de, de globalizar las, las propias fuentes naturalmente es la digitalización de archivos y ponerlas al servicio de, eh, de, de, de todo el mundo, eh, eh, pues simplemente a golpe de clic de, de, en, el, en, el, en el ordenador, porque digamos que es la forma de, de globalizar lo que es la fuente y, y obligar con nuestras preguntas y con a que la fuente nos dé respuestas a esa necesidad de globalizar la historia pasada, porque en el caso de la historia presente, pensada como historia inmediata, no, no, eh, no cabe duda, porque hay muchas fuentes digamos, globales, ¿no? Pero en el pasado no hay esas fuentes, eh, no existen esas fuentes globales, son todas de ámbito, eh, digamos, parcial, eh, local, eh, concreto, ¿no? y, y una manera de subsanar eso es hacer una fuente concreta, eh, local, que parece que no da más de sí que que, que lo que se puede extraer para una historia local, y en el mejor de los casos para una historia nacional, una manera de, de globalizarla es eh, digitalizarla y ponerla al servicio de la comunidad académica internacional de historiadores, incluso de no de no, de no no historiadores, porque entonces sí que podemos hacer algo que hoy en día, eh, bueno complicado de hacer pero se hace, sobre todo si hay medios económicos que es la Big Data, ¿no? es decir, las grandes bases bases de datos bueno, la grande base de datos hoy pues es el pan de cada día ¿no? porque esta sociedad genera eh, mucha información y, y, y, y también de, de inmediato podemos acceder a ella a través de, la, de las redes pero qué pasa si con toda la información de las fuentes históricas, digitalizadas, podemos hacer grandes archivos de datos eh, eh, de, de yo qué sé, de para, para el siglo XIX, para la época de la colonia, para la época medieval, para, para eh, el Imperio Romano, etc. Está por hacer, está por hacer, es decir, globalizar las fuentes para poder hacer una historia global. Eh, de la época antigua, de la época medieval, de la época moderna, de, de la época contemporánea, siguiendo las convenciones académicas digamos europeas o si queréis lo mismo pero para la época eh, las civilizaciones prehispánicas para para las colonias, para para la época de la independencia y tal, hay todo un camino por, por, por, por delante por eso yo decía que la historia global es digital o no será global y, y me olvidé decir, y surge ahora gracias a vuestras preguntas, que una de, de las aportaciones que puede dar la, la historia digital es la construcción de grandes bases de datos de acceso universal que puedan permitir una historia cuantitativa y cualitativa de grandes dimensiones. Yo soy medievalista, como sabéis, y todavía me pregunto lo poco que sabemos de la civilización del occidente medieval lo poco que sabemos también mmm, en su conjunto en fin, la civilización del occidente medieval, de mi amigo Shagledov y poco más o la sociedad feudal de Marlowe y poco más y eso porque pues que las fuentes es que son muy limitadas, con fuentes locales exclusivamente es complicado hacer historia global ahora si hacemos una base de datos. En parte, yo conocí que eso ya está, estaba cuando yo iba a la escuela de estudios en París, avanzado para, para, para el tema de las imágenes medievales. Pero si se hace en general para imágenes para documentos, para, para todo lo que es eh, fuente histórica, restos arqueológicos, etc. Grandes bases de datos, por ejemplo, de todo el occidente medieval, se puede hacer una historia global del occidente medieval, igual que de la colonización de, de, de América o, o, de las, o de las luchas por la independencia eh, de las naciones eh, latinoamericanas. Por lo tanto, muchas gracias por la pregunta porque me han permitido reflexionar en esa dirección. Eh, dirección. Nosotros sin fuentes no no no, no, no, hacemos, no podemos hacer historia, podemos reflexionar eh, de, a la manera eh, a modo de ensayo, o lo que sea, pero no podemos hacer eh, historia eh, rigurosa. Para eso necesitamos las fuentes. Y para hacer eh, historia global necesitamos fuentes globales y hoy las nuevas tecnologías eh, no los permiten nos, nos lo permiten. Porque ella nos dice que independientemente de esto y de la pandemia que estamos viviendo, el acceso a la información primaria aún no está abierta para todos y su manejo es muy complicado. Y sí, no todos los archivos están en la red. Hay muchos que todavía están esperando ser digitalizados, pero tendremos que esperar, eh, no sé si decir varias décadas o varias centurias más. Eh, la maestra Rocío Merlos nos, está, eh, nos dice que es muy interesante el cómo aborda usted la relación pasado-presente. Eh, hay varios agradecimientos por esta exposición tan brillante, entre ellos el de Janet León. Eh, finalmente, Ana Vida nos está preguntando si es posible una historia global no hegemónica. Nos pregunta ello, y lo dejo a su criterio, doctor, si la última pregunta la responde de viva voz o en el chat. Nos pregunta finalmente Alejandro Pérez de Paz si puede recomendar algunos estudios sobre historia global. Por favor. Bien, eh la digitalización de archivos sobre lo que, lo que insistía Georgina realmente es pavoroso porque lo que está pasando es decir eh, cualquier pero eh, ahí en América, eh, igual en Europa eh, cualquier m, gran biblioteca nacional o, o archivo nacional que, que, que os podéis imaginar eh, si preguntáis la parte digitalizada es mínima y efectivamente o hay un, un, un golpe de timón de, por parte de las instituciones públicas o, o, nos, o sea, nos puede pasar este siglo por, por encima nuestra sin, sin que hayamos resuelto el problema de la digitalización de, de, de, de los grandes archivos y por lo tanto de la posibilidad de una historia realmente global. La relación pasado-presente... Eh, en fin, ya yo me he referido a eso en, en, en conferencias y trabajos sobre historia inmediata ya algunos ya lo conocéis pero solo decir dos cosas ¿no? primero, que eh, eh, la escuela de Anales eh, eh, planteaba eh, la, la relación del pasado presente así que, que hay que hacer pregun pues, preguntas desde el presente al pasado incluso una historia mirada hacia atrás, como, como de, de, de, de hoy al, al pasado, regresiva, como decía Marbloch, etc. El marxismo aportó esa idea de, de, de, de, de que el pasado no solo se debe preocupar del presente para establecer una relación genealógica, sino además del futuro para, para conseguir un un futuro mejor a la humanidad porque claro eh, tenemos un compromiso con, con la sociedad digamos que financia nuestras investigaciones y nuestras universidades y aparte de que de eso es un compromiso moral por contribuir como todos los académicos a, a, a que la gente sea más feliz y viva mejor pero yo creo que lo nuevo lo nuevo eh, lo nuevo es saber eso es que es hacer de, del presente un objeto de investigación de los historiadores es decir, el viejo positivismo defendía ese mito de que tienen que pasar 50 años para que, para que el historiador pueda con imparcialidad eh, digamos abordar un hecho histórico Una, eh, lo, de la lo de la objetividad del historiador y la profesionalidad depende más, más de uno que, que, que de los años que que pasen, ¿no? porque todavía hay polémicas de, de hace mucho tiempo que, que están filtradas por, por la, la opinión del historiador, a veces no, no solo la opinión eh, profesional, sino incluso la opinión política. No, ese no es el tema. El tema es que hay que investigar el presente en sí mismo con, desde el punto de vista del historiador que no es el mismo que el sociólogo, el politólogo, el periodista, es el punto de vista del historiador, porque nosotros somos los que tenemos capacidad, no solo para enlazar el pasado y el presente, sino también para enlazar el pasado, el presente y el futuro. Y cuando los futuros que se nos presentan son diversos, incluso antagónicos, nosotros podemos opinar desde el punto de vista de la evolución temporal, eh, cuál sería digamos, eh, ese, ese futuro que, que puede ser no solo más deseable desde el punto de vista ético, algo que como ciudadanos obviamente tenemos que hacer sino también más factible desde el punto de vista de la experiencia acumulada por el paso del tiempo que, que, que, que el historiador eh, eh, controla ¿no? y, y puede aportar al resto de la sociedad. Conclusión pasado, presente y futuro una Conclusión 2, que el presente como objetivo de investigación y, y de interpretación del historiador para justamente aportar eh, para hacia la construcción eh, de, de, un, de un futuro que se presenta hoy por hoy en noto, es decir, el mundo ha estado ha estado Dando bandazos de la caída del muro de Berlín hasta hoy en día, nadie podía pensar cosas como la de Trump en, en, en Estados Unidos o más recientemente la gran pandemia que todavía estamos sufriendo. Entonces, ante una situación digamos con tantos interrogantes y con tantos peligros, eh, es muy importante que los científicos sociales eh, eh, aporten, aportemos. Eh, y ad, además sobre la base autocríticamente hablando de que no lo hemos hecho ante otras crisis anteriores de la caída del muro de Berlín no hemos tenido capacidad de, de perspectiva eh, en ese sentido ¿no? y el historiador ahí puede aportar mucho pero hay que aclararse al presente eh, y tener un pie en el presente y otro pie en el pasado y la tercera pata de la mesa es el futuro porque además si hablamos en la conferencia de que el tiempo eh, se acelera y lo que hoy es presente es, es pasado y lo que es futuro ya está aquí eh, nada más decirlo ya ya se ha corrido hacia atrás eh, eh, toda toda esa toda esa digamos, división temporal que, en la que solemos eh, ubicarnos nosotros en general en las ciencias eh, sociales. Ante una situación así hay que, hay, hay que tener un pie en el presente y otro pie en el pasado y, y con la mirada puesta en aportar algo a este futuro tan inote que, inoto que tenemos encima. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo podemos aportar? ¿Cómo? una opinión política o no política como cualquier otro, eso por supuesto como ciudadanos, pero como historiadores tenemos mucho que aportar porque en definitiva somos los profesionales eh, del tiempo, ¿no? es decir, no, no necesitamos una máquina del tiempo para regresar al pasado, lo estamos haciendo eh, eh, todos, todos los días, ¿no? por lo tanto nosotros sí que podemos... Eh, regresar al pasado y desde el pasado volver a, al futuro, ya veis que entre un, un salto y otro el presente queda muy diluido, este es el presente, es en definitiva, un pasado que ha dejado de serlo eh, y un futuro que pronto eh, eh, será eh, presente e, en, en, esta, en esta fluidez temporal en la que tenemos que situarnos y saber eh, lo que podemos aportar a esta eh, sociedad que sufre, ¿no? como, como ahora eh, con el tema de la, de la pandemia y otros, y otros momentos de sufrimiento eh, global que hemos vivido a, anteriormente. Podemos aportar una visión temporal, una perspectiva eh, temporal, con lo cual hay que dedicar parte de nuestras investigaciones a estudiar el, este presente móvil que estamos que estamos que estamos viviendo y, y dar categoría, que nosotros nos hemos esforzado mucho y nos seguimos esforzando en dar categoría académica a ese concepto de historia inmediata que mientras sea estudiar el presente que estamos viviendo pues nos da igual que se llame eh, inmediata, reciente, eh, actual, tiempo presente o lo que sea, pero que sea eh, no una prolongación de la historia contemporánea, sino que sea el análisis del tiempo que estamos viviendo eh, justamente desde el punto de vista de la historia, lo cual como veis, o al menos yo lo he intentado eh, ofrecer hoy aquí, también nos ayuda a, a entender, te, eh, teniendo un pie en el, en el pasado, otro en el presente y otro en el futuro, eh, eh, cómo debe evolucionar eh, el oficio de historiador. Y por último, si esta globalidad eh, eh, pues, pues puede ser hegemónica, la historia global puede ser hegemónica. Si te refieres a la historia inmediata, eh, pues, pues bueno, es móvil también. Aquí ha habido una, una globalización neoliberal eh, que, hemos, que hemos sufrido, pero ahora mismo eh, lo, el G7 eh, ha decidido una tasa del 15% para las grandes multinacionales que era, como sabéis, una reivindicación primero del movimiento antiglobalización después antelmundista después del movimiento de los indignados, etc. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que la globalización neoliberal está en crisis, eso sí y, y, y podemos avanzar a una globalización donde eh, lo social eh, cuente más que que, que, que, que, que contaba antes eh, para los neoliberales neo por lo tanto lo, lo, lo que es hegemónico globalmente es fluido y móvil y desde el punto de vista de la historia pues como, como deciros ¿no? nosotros si hacemos una historia global de un periodo histórico anterior pues está sujeto a debate evidentemente como, como todo lo que son los resultados de nuestras investigaciones el mayor pero con todo el mayor debate es el, el actual y va a ser el, el actual, ¿no? Y por eso yo siempre acabo mis, mis conferencias y mis intervenciones diciendo con esto queremos aportar a que eh, los cambios que radicales que está sufriendo esta sociedad eh, naciente en este nuevo nuevo siglo queremos aportar que no vayan en la peor dirección, sino que vaya en la mejor dirección, haciendo gala de, de, de algo que se llama la idea del progreso, que a veces uno piensa que es la idea política de uno de otro. No, no, no, la idea del progreso que viene de, de, de la Ilustración eh, fundamenta el, el origen de las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales de la propia historia como ciencia humana. ¿no? O sea que no es no es, no es es poca cosa de lo que de lo que estamos hablando, por lo tanto, lo que va a ser hegemónico ya veremos. ¿no? De momento era el neoliberalismo en el momento presente y a partir de aquí se está fortaleciendo el Estado de bienestar y la intervención del Estado de tal manera que si Keynes levantara la cabeza es que no se lo podía creer y que si eso además lo está promoviendo el G7, el FMI y la OECD, ¿qué quiero? ¿Qué queréis que os diga? Lo que pasa es que a veces los objetos históricos no tienen dificultad para valorar los éxitos que consiguen, pero estamos viviendo cosas muy notables en, en, en cuanto al cambio, a los cambios sociales, políticos e institucionales. ¿no? Nosotros, antes ya de que viniera eh, este cambio como consecuencia de la, de, de la pandemia, ya proponíamos un trabajo mío para una conferencia que se publicó en papel y, y está en vídeo y en audio para un congreso en, en San Petersburgo donde hablaba de los fines de, de la historia que yo no me podía imaginar porque en aquel momento pensábamos que el mercado global de, lo, lo decía desde el punto de vista historiográfico que nace ya en el siglo XVI con la economía mundo etcétera que todo eso que parecía infinito es decir perenne y nadie podía imaginar cómo, cómo ahora nos hemos pasado de eso a, a, a, a medidas como la del G7 con, con el 15% para las multinacionales que van en la línea de lo que yo ya proponía en ese momento y es la necesidad de un gobierno mundial democrático. Pero bueno, eso es, pues eso, ya entrar en el terreno de la, de la historia inmediata eh, que obviamente es global porque en el mundo de la de hoy todo es global ¿no? yo lo que trato es de llevar esa esa dimensión global a los estudios históricos pero sobre lo de hoy claro podríamos hablar largo largo eh, y tendido y que la perspectiva del historiador es pri, de privilegio para entender el, el momento presente simplemente porque el momento presente es un momento de cambio de cambios radicales y que no sabemos lo que viene pasada la esquina no lo sabemos nadie lo sabe porque nadie pudo proveer desde la caída del muro de berlín hasta el COVID nadie pudo proveer los acontecimientos de las últimas décadas que están marcando la transición del siglo XX al siglo XXI por lo tanto estamos en la batalla ¿no? en la batalla historiográfica y en la batalla por, porque eh, la gente la sociedad eh, eh, pues resulte beneficiada de todos estos eh, cambios que están, eh, que están sucediendo y, y que la idea del progreso se, te, se transforme en una idea de progreso global, lo cual, y es, insisto, otro, otro tema que tiene que ver con la historia inmediata, to estamos todavía lejos. Fijaros lo que está pasando con, con la vacunación. Estamos ya en... En, en, en algunos países occidentales, pues un 50 o, un, o más por ciento mínimo de vacunación, pero, pero es que hay países en África, en Asia, incluso en zonas de América Latina, que hasta el año 23, 24, 25 no van a tener a su población vacunada. Están pasando cosas serias en el mundo, entonces la los pasos en la buena dirección que están dando en este momento las grandes instituciones que nos han mal gobernado hasta ahora, porque además nos han gobernado de tapadillo, nadie se los eligió democráticamente, pues se quedan, pues es como la digitalización, los archivos, pues que no sabe, sabe a poco el mundo para... Para llegar a cierto grado de, de igualdad entre los territorios y, y las clases sociales, eh, y, y las razas, y los géneros, etc., tiene mucho camino por recorrer. Y, y si, como decía Bloch, el hombre es más hijo de su tiempo que... Que, que, que de sus padres, o sea, de que de la herencia recibida, eh, nosotros eh, tenemos que ser fieles con, con este momento de cambio que vive que vive el mundo global, o, obviamente, y aportar lo que sabemos, es decir, eh, nuestro saber que es eh, hacer historia y, y hacer historia hacia atrás y hacer historia hacia adelante. Creo que me extendí demasiado, quizás Georgina, no sé. Esto ha dado pie para que otros de los escuchas, otros de los interesados puedan formular otras preguntas que no sé si estés en posibilidades del tiempo para responderlas o se quedan en el chat y las contestas de manera personalizada, por escrito. No, no, por mí no hay problema, ¿eh? Era la que me El estudio de historia global. Sí, es verdad, perdona. Sí, eh, eso eso me olvidé decirlo. Mira, para la, la, lo que es historia mundial como historia global, sí hay textos. Generalmente están en inglés, sí, pero sí hay textos. Para hacer historia mundial desde el punto de vista de, del ámbito geográfico eh, eh, mundial. Para. Para después las otras cosas que estoy tratando yo aquí, yo eh, eh, eh, podía ofrecer las cosas que, que sobre las formas de, de hacer historia global o de hacer historia inmediata, en fin, hay bastantes. Conferencias mías y podcasts y, y textos eh, a los que se puede acceder en, en, en mi página web personal. Eh, eh, qué deciros, es que tampoco hay mucho sobre, sobre esto de lo que he tratado hoy, ¿no? Salvo el tema eh, notorio de, de la historia mundial eh, anglo, anglosajona, ¿no? Y lo demás eh, es, es algo sobre lo que estamos reflexionando, escribiendo... Y hablando de, de, desde hace poco, ¿no? y en este caso en el, en el marco de Historia de Debate. Yo lo que puedo es ofrecer otras conferencias mías y otros textos míos que tenéis en, en, mi página, en mi página web y sobre los que también se puede hacer comentario, porque como sabéis bien personalmente, bien como Historia de Debate, estamos en, en todas las redes en, habidas y por haber y, y al alcance, digamos, de vuestras de vuestros comentarios y y, y, y y opiniones, ¿no? estamos construyendo una bibliografía sobre esto porque la globalización, cuando, como historia inmediata hablábamos, ¿cuándo comienza realmente? pues en los años 90, del siglo pasado pues, que estamos en el año... ¿hace cuánto? ¿20 años? 20 años, 30 años, 20 no es nada eso Estamos. Y esa, esa idea de hacer una historia global que, es, que suscita la globalización actual, como preguntas al pasado desde, desde el presente, pues eso, ¿cuánto? ¿Un año, dos años, cinco años? Yo qué sé. Yo he empezado a, a, a reflexionar y a investigar esos temas en los, en los últimos cuatro o cinco años, o, o, o así, ¿no? Aunque. Naturalmente, desde el punto de vista del nuevo paradigma historiográfico, pues ya estoy llevamos 20 años con eso. Pero la parte de, de, de, de la historia global, eh, pues en el manifiesto historiográfico de historia de debate del año 2001, pues se le dedica un, un ítem, ¿no? un pequeño, uno de los puntos, eh, nada más que que es una expresión de, de, de buenas intenciones, eh, nada más. Entonces, en ese sentido, claro, también podemos decir que nos avanza más porque estamos investigando. Yo mismo soy medievalista la, y, y dedico el grueso del tiempo a investigar sobre la Edad Media, pero es que también hay que dedicar a la historiografía del presente y a la historia el presente, la historiografía inmediata y la historia inmediata un tiempo, vivir como decía eh, eh, con un pie en el pasado, otro en el presente y otro eh, en el futuro somos o, os, observadores eh, con una formación eh, de historiador eh, de, de, de un momento de, de cambio histórico y, y un momento que están sucediendo cosas muy importantes, la última naturalmente la gran la gran pandemia, cómo no reflexionar sobre eso y ver qué qué consecuencias tiene para la historia. Por lo tanto yo animo a que otros trabajen también y otros, yo sé que algunos están, colegas también lo están haciendo en la misma dirección, pero también tenemos parcelada la comunicación, porque unos lo, ha, lo hacemos en español, otros en inglés, otros en francés, en italiano, en, en en, en alemán, pero bueno, mira eh, el, el sistema de traducción de Google y otros eh, ya permite una traducción automática bastante, un nivel bastante aceptable para, para leernos entre, entre nosotros pero también en meso estamos muy parcelados si en algo estamos parcelados es geográficamente ¿no? y por áreas culturales ¿no? entonces queda mucho para avanzar pues todo el siglo que tenemos este por por delante, no, para para quien lo vive o hasta donde eh, Clio nos deje vivirlo. Sí, últimas preguntas del estribo. La maestra Rocío Merlos pregunta: ¿Cómo resolver las brechas económicas y tecnológicas para resolver la globalización de las fuentes y hasta dónde? Los estados asumirán el reto de invertir en la digitalización de los archivos de sus instituciones. Es que ese es, el, es un problema político-cultural serio. Y, y, y yo, como ya, ya, ya, ya salió en otras preguntas y ya intervino sobre eso, para mí sería la, la conclusión de esta conferencia y el coloquio que sigue a esta conferencia. Es decir, que, que, que, que había que plantear eh, públicamente, yo, yo, yo sí, si, si tengo ocasión, eh, lo haré, la responsabilidad de las instituciones públicas en el tema este del retraso en la digitalización de los grandes archivos. quizá porque no hay motivación pero se está, se está gastando mucho dinero en, en edificios y en muchas otras eh, cosas ¿no? y, y ese dinero podía gastarse en, en la digitalización de, de la memoria de la, de la humanidad que está en los archivos, y no me refiero solo a los archivos de documentos escritos es que, eh, claro, eh, todo lo que es la historia ya de, parte, de la parte final del siglo pasado y de este siglo eh, eh, tenemos también los, los archivos sonoros ¿no? eh, donde también hay, si acaso, un retraso mayor hay una abundancia, sobre todo, de fuentes escritas pero para la historia contemporánea y actual, naturalmente son muy importantes los archivos sonoros y eso, no, se, no hay financiación para eso Uf, hay que pensar por qué hay que pensar que, que, que a lo mejor es que los estados no tienen tanto interés en una historia global como, como nosotros estamos planteando aquí. Y eso es un problema político porque los Estados se resisten a la globalización, como, como ya sabemos. Y además, con cierta fuerza, de hecho, como no existen instituciones políticas de ámbito mundial, eh, con... Porque estos organismos a los que hice referencia desaparecieron con la pandemia, el G7, el G20, todos esos, la OECD, el Internacional el Banco Mundial, todos esos desaparecieron. No dijeron ni mu durante el primer año que fue el más duro de la, de, la, de la pandemia. Si no fuera por los estados, ¿cómo hubiéramos podido hacer frente a la, a la, a la pandemia? Afortunadamente, por ejemplo, en Europa pues hubo... Pues una acción de, de la Comisión Europea también, etc. Pero los Estados eh, fueron el Valladar eh, eh, que nos protegió de, de la agresión brutal del, del COVID-19. Del COVID Entonces ese es, ese es el problema. Los Estados no están pensando en una globalización del acceso a las fuentes simplemente porque en realidad le sigue interesando exclusivamente a las fuentes para construir un discurso oficial. De, eh, eh, sobre la historia eh, nacional, o sea siguen estando digamos en la retaguardia de todo el proceso de cambio eh, que estamos de, y de globalización que estamos viviendo, eh, por lo tanto si no ven claro la necesidad de una política democrática global, es decir de un gobierno mundial democrático, de una constitución mundial eh, democrática, eh, etcétera y, y, y y de unas elecciones mundiales democráticas, cómo menos van a ver claro eh, la necesidad de una digitalización de, de, de las fuentes con acceso universal desde cualquier país del mundo que, que pueda hacer, eh, que pueda permitir una historia global, no solamente del presente, sino del pasado, incluso del pasado más remoto. O sea que le estamos echando la culpa a los Estados, que la tienen completamente, pero los propios Estados entienden lo que está pasando en el mundo de una manera muy limitada. Están arrastrados por los acontecimientos, como todas las instituciones, sin distinción de, de ideología. Por ejemplo, propuestas de alternativa global, ya de tipo político, ¿no? hablaba de un gobierno mundial democrático, ya no es que ni la izquierda ni la derecha... Están planteando eso porque todos los partidos de cualquiera que sea de su ideología se mueven exclusivamente casi en el ámbito nacional, en el ámbito del Estado. Entonces Cuando toda la sociedad política se mueve en el ámbito del Estado, pues sí, puede haber una preocupación por la historia nacional, pero no va mucho más allá de lo que muchos políticos entienden. Por, por historia, es decir, grandes figuras, grandes batallas, grandes, historia institucional, historia diplomática, historia, historia militar. Entonces no podemos pedir peras al Olmo, en ese sentido. Pero eso también es fluido y está eh, en cambio, porque eh, esa manera de estructurarse políticamente el mundo, fragmentada en base, en base a Estados, eh, etcétera. Y, y zonas eh, geopolíticas geo, geo eh, del mundo, etcétera, también de alguna manera irá, irá retrocediendo a lo largo del siglo, entre otros motivos, porque eh, todos estamos viendo las dificultades de enfrentar amenazas de tipo, eh, eh, de tipo climático o, o, o epidémico o, o, o, o efecto. Um, eh, eh, ecológico, etcétera, con la estructura política actual que tiene el mundo eh, eh, parcelada en, en, en estados que a, que a veces se ponen de acuerdo y otras veces la mayor parte eh, no están no están de acuerdo. Por lo tanto, en la medida que, que, que, que avance la buena globalización democrática, política, eh, social, eh, debe avanzar también, eh, eh, eh, pues algo tan prosaico para nosotros, pero tan importante, de luego para nosotros seguro, pero también para el mundo, como es la globalización de las fuentes eh, eh, escritas que están en los archivos y la creación de grandes bases de datos de fuentes eh, sonoras para, para tener material con el que trabajar para entender mejor la historia del siglo XX y del siglo XXI. Muchísimas gracias. Saludos desde Tunja, Colombia, por parte de Javier Hernández. Y las reflexiones sin acciones se quedan solamente en el aire. Reflexiono, pero no acciono. Caridad, Mónica de la Caridad García Salgado, nos está dando el punto final de esta gran conferencia y de este ciclo de conferencias. Desde la Universidad de Oriente en Cuba, ella dice que se va a incluir todo esto que se ha dialogado dentro de eh, la Escuela de Historia de su universidad. Hoy, 9 de julio del año 2021, nos queda el reto de escribir la historia